Sabemos dónde se encuentra Magneto. Y cooperaremos para ayudarlos a infiltrarnos en la isla. Sé que tienes miedo de que no nos acepten y que volvamos a huir a las sombras. Pero yo ya no quiero esconderme. Tendrá que ser una misión sigilosa. Nos adentraremos en esa isla sin llamar la atención. Solo queremos saber qué trama. Nuestro contacto mutante tiene una. Lo único que puedo recordar Es que vi fuego por todos lados No puedo hablar con ellos Hay algo que no me lo permite Solo fue una pesadilla, ¿ok? No necesitamos fuego. Estamos listos para volver a enfrentar a Magneto Nunca te he visto usar tal cantidad de poder La última vez casi no regresan de la misión Y no podría cargar en mi conciencia perderlos a ustedes dos Pero yo quiero poder proteger a otros Estos poderes se nos dieron por una razón Debemos contactar al equipo Jin, ¿me oyes? ¿Puedes oírme Jin? Mis hermanos mutantes Insisto en que no hay necesidad de pelear Pero, si se siguen entrometiendo en mis planes No duden que respondan ¡Cuidado! Dime qué está pasando.